¿Qué pensaría si yo le digo que con 30 dólares de inversión más o menos podría comisionar un poco más de 1.500 dólares? ¿Sí si escucho bien, 30 dólares de inversión y comisionar un poco más de 1.500. ¿Le gustaría? Pues conéctese conmigo y con Academia seguros este viernes 29 de mayo, muy tempranito, a las 8 de la mañana, hora México y hora Colombia. ¿Para qué? Para que veamos algunos trucos, Cómo usar Facebook, cómo usar WhatsApp Business, cómo usar algunas otras herramientas y cómo ponerlas en prácticas para seguir vendiendo seguros. Su negocio no va a morir. Su negocio se va a transformar digitalmente y desde Academia Subseguros le vamos a ayudar. Así que regístrese, deje sus datos y nos vemos muy, muy tempranito el viernes 29. Así que chao, chao. Recuerden que mi nombre es Andrés Toro y hago parte de Academia Subseguros.